Bueno, me llamo Valentín. Eh, bueno, trabajo en Ecologistas hace más de 10 años. Eh, y mi tarea realmente es la de la autofinanciación, parte, ¿no? Es decir, donde entran pues, desde el material, los cursos de formación también, y también la editorial, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que me gustaría también, eh, bueno, sobre lo que hablar, ¿no? eh, Y algunas cosas más, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Bueno, la editorial Libros en Nación es, se funda en, en, realmente en 2009, pero no empieza a ejercer como editorial hasta 2010. ¿no? De una forma precaria, porque en el fondo no, deja, no dejaba de ser una editorial que, que pertenece a una asociación ecologista, es decir, no es una editorial en, en, per se, ¿no? sino que, pero que poco a poco pues, ha ido tomando su independencia, ¿no? su autonomía dentro, lógicamente, de las directrices eh, políticas que maneja la asociación, pero, pero al principio nació en, do, en 2009, yo creo que en noviembre fue, creo recordar, pero, el, pero los primeros libros se empiezan a publicar, o empezamos a trabajar ya a nivel de distribución, por ejemplo, a nivel estatal, en librerías comerciales, pues a partir de 2010. ¿no? La editorial empezó pues con un consejo editorial, con un pequeño comité, pequeñito, ¿no? de tres personas o cuatro, eh, que por, por, por, por carga de trabajo pues se fueron digamos eh, yendo del, del comité no pero ahora de, de hace ya algunos años eh, funciona fundamentalmente con un consejo editorial ¿no? que somos ahora mismo somos seis personas hemos llegado a ser hasta ocho eh, donde hay gente eh, bueno gente que escribe como Belén Gopegui habitualmente o, o Miguel Brieva no que, que también publica eh, también está ya Llorero, no eh, y luego pues eh, es, Está Pedro Ramiro, que también está trabajando normal, y Cois, que es un miembro muy activo de la, de la Comisión de Agroecología, ¿no? que también ha escrito algún libro, ¿no? y yo. ¿no? Entonces, bueno, digamos que los proyectos eh, o los trabajos llegan al Consejo Editorial y desde el Consejo Editorial se decide. O sea, digamos que el Consejo Editorial lo que hace es tomar decisiones tanto económicas, es decir, de inversión en libros, como también, lógicamente, de contenidos. ¿no? Eh, siempre por encima está la Secretaría, que es como funciona la, la, la Confederación, la Asociación en general, pero realmente el Consejo Editorial está teniendo ya una autonomía importante y, bueno, y, y estamos editando alrededor de unos 5 o 6 libros al año. ¿no? Todo el Consejo Editorial es voluntario, excepto mi caso, que yo trabajo, bueno, yo estoy dentro del equipo de trabajo de la Confederación de Ecologistas. La editorial es la editorial se mantiene por sí misma, es decir, es una parte más, es un canal más de la financiación que tiene la organización, como otras cosas, como la revista, como la formación, como las subvenciones, los proyectos. Estamos especializadas en ensayo fundamentalmente y luego también hemos editado alguna cosa de ficción, eh, pero ya más, más de dibujos, eh, pequeños textos, es decir, es un poco nuestros dos formatos más principales. Hay varias colecciones, es verdad. La más activa es el Cartografías del vivir, donde hemos, yo creo, quitado algunos de los mejores libros y los libros, digamos, que más repercusión han tenido. Pero la, la valoración es una valoración, eh, bueno, pues de debate y de plantear tanto los contenidos, los criterios que casi siempre entran, como, como digo, y luego la, valorar también la rentabilidad, esto sí lo dejamos claro, es decir, no somos transparentes, es decir, no eh, creemos que los libros están para leerse e intentamos que, que sean accesibles a, a, a lector y a la lectora. ¿no? que uno de los objetivos de la, de la editorial cuando nace, aparte de, de poner en papel el pensamiento político del ecologismo social, que para nosotros era fundamental, eh, también es, es el, de, eh, el, el objetivo es de ser rentable, ¿no? de alguna forma. Bueno, Criterios evidentemente que estén, pues, un poco, que estén dentro de nuestro pensamiento de nuestra forma de actuar, es decir, de nuestro activismo diario, es decir, de lo que pensamos de lo que queremos contar, de lo que queremos manifestar y de lo que queremos también de alguna forma eh, contar a la gente no solamente cercana a nosotras, ¿no? sino también gente de fuera. ¿no? Creo que es una, una, una de, los, de las facetas para nosotros más interesante. No solamente llegar a la gente que está cerca de nosotras, sino que también creo, queremos que haya una lectora, una, le una lectora que estamos ya captando ya hace algunos años, que, está, bueno, que es sensible al ecologismo, que le interesa, que es curiosa pero que no es activista, es decir, que no, es, no está eh, trabajando diariamente en, en, en, en esto, ¿no? Pero que sí, de alguna forma, eh, después de siete años, yo creo que nuestros libros tienen cierta credibilidad o, o garantía, ¿no? De que están bien escritos y que, y que los contenidos son, son interesantes, ¿no? Eh, entonces, yo creo que esa gente que estamos captando fuera es la que más nos interesa. Entonces, uno de los criterios es este, ¿no? que esté dentro de lo que nosotros queremos, o sea, de un poco de lo que somos, ¿no? o sea, que refleje lo que somos. ¿no? Yo digo desde aquí que estamos abiertos y abiertas a que nos sugieran proyectos, es decir, que tengan que ver lógicamente con lo que es Ecologistas en Acción, con nuestros criterios que ya hablaba antes cuáles son, básicamente. ¿no? Eh, o sea que desde aquí hago un llamamiento a gente que esté escribiendo sobre estos temas, que bueno que nos presenten proyectos, porque mmm, tanto a nivel castellano como, como, como también en otros idiomas, ¿no? por qué no, no, y por supuesto en cualquier lengua del estado español, hombre, eso es evidente, ¿no? Bueno, pues el material de la, de la editorial se distribuye por, bastantes, por canales muy diferentes, o sea, digamos que una editorial al uso suele tener un canal, que es el canal, una, una distribuidora, que tiene pues, o bien una o bien distribuidoras de, de zona. ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es: tenemos, aparte de tener una, una, digamos, distribuidoras comerciales, llamémoslo así, que llegan a librerías de todo el Estado, en este momento estamos en todo el Estado, excepto, creo que en Castilla-La Mancha, quiero recordar, pero vamos, que también llegaríamos a través de, de, de otros canales. Eh, aparte de, de esas seis o siete distribuidoras comerciales, que, que distribuyen otras editoriales también comerciales, de otro tipo, tenemos también un canal alternativo muy interesante. ¿no? Ahí hacemos red, es decir, red con cuatro, o cinco, seis distribuidores eh, que están muy en consonancia con, con nuestra forma de ver el mundo, que además son muy activas también eh, y que llevan trabajando muchísimos años. ¿no? Pues el, el caso de Traficantes de Sueños, o virus en Cataluña, Cambalache en Asturias, Zambra en Málaga. Eh, bueno, hay bastantes ¿no? de estas. Entonces, ahí hacemos una red... Eh, eh, interesante y eso lo complementamos a las distribuidoras comerciales pero además vendemos en nuestra tienda en nuestra web eh, y también vendemos dentro de la organización pues a grupos ¿no? es decir hay a un precios especiales para grupos que quieran pedir pues digamos para pues muchos grupos ponen mercadillos o entre sus mismas socias o entonces nos piden también libros eh, a través de grupos eh, luego también se vende aquí en el local directamente como si fuera una librería más es decir, que tenemos varios, varios canales. ¿no? Eh, bueno, eso implica que creo que al final llegamos a gente muy distinta. ¿no? a Alguien que va a una librería comercial en Salamanca, por ejemplo, o en, o en Bilbao, ¿no? pero también a gente que está dentro de, de, de la red un poco eh, con la que trabajamos. ¿no? Digamos que la idea ahora mismo, el siguiente paso en el que estamos es que vamos a renovar la web de ecologistas, eh, yo creo que ya de inmediato, y ahí dentro de esa web va a haber ya un blog digamos, más centrado en lo que es la editorial. Es decir, va a haber un espacio dedicado a la editorial. Ahí será donde realmente planteemos, digamos, todos los extras que, que, que llevan una editorial. Es decir, aparte de los libros, pues habrá entrevistas, eh, tanto autores y autoras que han escrito, pero que también la gente que nos interesa, aunque no esté dentro de, de nuestros eh, autores y autoras. Habrá imágenes, habrá sugerencias, habrá foros, o sea, digamos, habrá un feedback que ahí realmente no lo tenemos. Yo creo que ahí será el momento. Eh, y esto ya es una cosa inminente, crear un espacio para libros en acción como, como una editorial, digamos, dentro de la organización, pero también con una cierta autonomía, y ahí sí vamos a poder trabajar muy, muy, muy directamente eh, subiendo cosas, noticias, no solamente nuestras, sino también cercanas, y también con los lectores y lectoras, ¿no? y recibir sus sugerencias y muchas más cosas. Esa es, es ya nuestra idea. Digamos, el siguiente paso. ¿no? Bueno, llega. Nos gustaría que llegara más. Es verdad que sí llega a través de los autores y autoras, que algunos pues son eh, profesores de, de, de universidad, eh, pero creo que sí tenemos todavía un reto eh, en el que todavía me gustaría llegar más. Es verdad que hacemos actos en universidades, que invitamos también a nuestras presentaciones a gente, a profesores, a profesoras, y creo que en el contexto universitario sí somos bueno conocidos como ecologistas en acción, por supuesto, sobre todo en el ámbito eh, del ecologismo, eh, pero es verdad que nos falta todavía eh, llegar. ¿no? Es decir, aunque, hay, aunque, aunque hace un año hemos empezado una experiencia con, con Alces, ¿no? eh, muy interesante, ¿no? que, que creo que, que, bueno, que puede dar muchos frutos, ¿no? y que vamos, podemos ampliar y multiplicar por bastante el trabajo reducido que hacemos solamente en el Estado español, fundamentalmente, con algunas universidades. ¿no? Pero es verdad que ahí tenemos un reto, un reto que creo que con Alces y... Eh, podemos, eh, digamos, avanzar mucho. ¿no? Bueno, pues yo creo que, lo que decía antes, creo que el ecologismo social, es decir, creo que eh, el ecologismo social es muy amplio y hay editoriales que tocan, que lo tocan, pero lo tocan puntualmente. Nosotros lo tocamos desde el principio hasta el final, o sea, llegamos hasta el hueso directamente, ¿no? o sea, es decir, hay que, editoriales que también tienen un trabajo político de ensayo interesante. De hecho, hace como tres o cuatro años fue, fuimos fundadores de la Asociación Contrabandos, una asociación donde había eh, editoriales muy desiguales de alguna forma, ¿no? es decir, pero digamos de fondo. Estaba Icaria o Chalaparta, que son editoriales ya de, de largo recorrido, ¿no? con un fondo de catálogo de centenares de libros. Y había pues, más pequeñas como, como La Abeja Roja. Eh, o como nosotros. ¿no? Es decir, bueno, e, e, esa noción de contrabandos, eh, que era fundamentalmente digamos, editoriales, en que se dedicaban al ensayo político, pues había algunas conexiones. ¿no? La gente Icaria, sí es verdad que también edita cosas que tienen mucho que ver con, con, con, lo, con lo que trabajamos. ¿no? Pero yo creo que nosotras tenemos digamos, la diferencia, que todo lo que editamos va, va dirigido, está enmarcado. En, en en, en, en, ese, en esos contenidos, en el ecologismo social. ¿no? Que bueno, a veces, bueno, con ciertas aristas, a veces se sale un poco, pero realmente ese es nuestro, nuestro cometido. Entonces, no hay ninguna editorial que, que trabaje continuamente esos temas, que además desde un, desde, un, desde un formato y de unos autores y autoras muy comprometidos, es decir, que hay un activismo detrás, es decir, que no solamente son escritores o escritoras eh, que escriben o que analizan o que investigan, sino que también son activistas muchas veces. ¿no? Yo creo que esa es una diferencia que. Que otras editoriales no tienen. Un activista yo creo que, que conoce mejor el terreno, o sea, que está en la calle, bueno, esto es evidente, ¿no? Entonces, eh, pues hace poco editamos un libro sobre el fracking, sobre experiencias de colectivos en todo el mundo que contaban en primera persona eh, pues, pues su, su lucha en contra del fracking en Estados Unidos, en Australia, en Alemania y tal. Bueno, eso, digamos, llegar ahí nos, es, lo hacemos porque tenemos una red importante eh, internacional que, que estamos conectados con, el, con, con esta gente, con estos colectivos. ¿no? Creo que el activista vive, lo vive en la, en la calle, lo vive día a día y creo que su forma de escribir, su forma de transmitir, creo que es un poco distinta. O sea, que no, no, no está desde las alturas analizando y teorizando ¿no? y un poco proponiendo, ¿no? sino que además nosotros eh, en todos los libros intentamos que aparte de, de la, de, de, del contenido que hay de exponer el tema, de, de analizarlo, hay, un, hay un, siempre una parte de alternativas. es decir Nosotros no, podemos tampoco, o sea, no queremos ser catastróficos, es decir, eh, siempre queremos aportar alternativas. Esas alternativas aportan yo creo que así siempre desde el activismo diario, es decir, porque es la única forma que tú estás viendo la realidad y puedes buscar alternativas. Yo creo que Nuestros libros lo que tienen es esto, que casi siempre hay una parte, eh, por pues ejemplo, el de la espiral de energía que escribió Luis González y Ramón Fernández Durán, ¿no? con la obra de Fernández Ramón eh, hace dos o tres años, pues hay una parte al final de alternativas, es decir, que no solamente es contar la historia, decir lo negativo, que, en, en, en, en que, dónde nos estamos metiendo o dónde estamos metidos ya en este terreno, sino que hay, hay una forma, hay, hay una parte de alternativas ¿no? y eso nos gusta, nos gusta darlo y creo que es del activismo. Pues son alternativas eh, a pie de calle ¿no? y creo que bastante válidas y coherentes. ¿no? Bueno, yo creo que el 15M ha tenido impacto en muchas cosas, o sea, no, pero sí, supongo que también en esto, claro, como se percibe, claro, evidentemente. O sea, el 15M creo que es el principio de muchas cosas eh, y, y también. En temas, en, en temas como este. Es decir, a partir del 15M se han creado también eh, o se han reforzado también muchos colectivos, muchos pequeños grupos, ha habido una red, se ha tejido una red muy importante y dentro del ecologismo, eh, pues también digamos que, que ha influido, claro. El 15M toma una sensibilidad no solamente política, eh, sino también, eh, bueno, pues también toma una sensibilidad cercana a otros intereses, pues como el ecologismo el antimilitarismo, es decir, eh, bueno, el feminismo, por supuesto. Bueno, yo creo que el motor es, primero, la pasión que tenemos algunos y algunas de por editar por libros, libro, ¿no? A mí me parece un objeto tan bonito. O sea, incluso antes de esta editorial, ¿no? Yo ya había trabajado en otras otras experiencias, y Perengo o Miguel Briba pues, digamos que viven de esto, se dedican a esto, ¿no? a escribir, a hacer textos bonitos, dibujos bonitos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues digamos que hay una pasión anterior, entonces, bueno, eso yo creo que eso, eso, eso, es un, eso es un objetivo, ¿no? Eh, que es la, la belleza de hacer un libro, ¿no? Y, eh, de cuidarlo de pues eso de que salga al final y que sea como una como bueno en parte aunque es muy poquito en parte tuyo no aunque realmente siempre es del autor y al final del lector no pero pero bueno yo creo que también es verdad que, que nos impulsa el, el seguir acometiendo los conflictos que hay entre la sociedad el ser humano y la naturaleza entonces creo que hay hay muchos muchos muchos conflictos muchos temas que no se tratan de una forma adecuada ni los medios de comunicación por esa urgencia, esa rapidez que nunca te da tiempo a, a hablar sobre, realmente profundamente sobre esos temas, y, y, y tampoco lo que es la, el, el, el mundo editorial, tampoco hay tantos libros ¿no? sobre estos temas. ¿no? Entonces yo creo que es un impulso de seguir creando pensamiento, de seguir, de seguir transmitiendo ideas eh, que nos parecen maravillosas. Ahora hemos editado Rebelias en Común sobre los Comunes, que es un, es un tema pues ya que lleva muchos años interesante, pero que a veces vemos que a veces interesa más. Es verdad que, hay, que a veces empieza a haber más libros, pero nosotros lo tratamos de nuestro punto de vista muy concreto y creo que hay aportaciones muy interesantes, ¿no? O la gran encrucijada sobre el colapso, ¿no? Es decir que creo que hay apuntes que lo, es lo que nos impulsa a, a, a, a, a seguir creando alternativas, pensamiento y que la gente, eh, pues, pueda, digamos, reflexionar sobre eso, ¿no? Debatir y creo que el papel, eh, pues, eh, pues es una forma más y además muy hermosa, ¿no? Esa que tú decías de esa inactividad ¿no? después del 15M, que ahora mismo estamos en momentos mucho menos intensos, ¿no? eh, pues yo creo que los libros es una forma más de, de, de, de pensar y reflexionar, y además son libros que no son muy habituales, dentro de la, son poco habituales, ¿no? y creo que hay, hay hallazgos maravillosos en muchos de estos libros. Pues si te digo la verdad, sería muy parecida a la que tenemos. Es que no, no me imagino, no me imagino, no, es que no, yo creo que no es una cuestión de dinero, ¿no? No es una cuestión de pues, nos convertiríamos en, en, en random house y tal, y sería un horror. No, no. Yo creo que no, yo creo que estamos bien como estamos. O sea, nos gustaría, es verdad, que nos gustaría quizás eh, hacer mejor comunicación. Yo creo que dentro de la editorial falta.. Eh, comunicación. ¿no? O sea, digamos que lo que tú, tú decías antes, que hay lectores y lectoras que están interesados pero que no conozcan la editorial todavía. Creo que ahí sí es verdad que nos falta, tenemos un reto, ¿no? El dar a conocer más y mejor nuestros libros. Esto es evidente. ¿Que eso se hace con dinero? Pues no lo sé, a lo mejor sí, pues estaría bien. Pero lo demás me parece que es, bueno, pues quizás a lo mejor... Pues traducir algún autor autor americano, algún libro de estos maravillosos que, que están editándose en otros países y que a lo mejor pues presupuesto hay que traducir y demás, pues nos cuesta. Quizás tener mayor dedicación, un poco más, de, de, tanto del consejo como, como de mí mismo, es decir, de tener más, más, más eh, tiempo para dedicarte a, a, esto, a esto de la editorial. Bueno, si eso es dinero, pues estaría bien, pero vamos, mm. sí, serían estas cosas. Eh. Pues yo creo que por... Fíjate, no os decírtelo, pero quizás por lo de... Lo de ecología, fíjate, yo no sé, porque creo que los ecologistas no están muy bien vistos en la sociedad, realmente. O sea, todo el mundo dice que son necesarios con el cambio climático, con la contaminación, con la naturaleza. Pero luego los ecologistas no están bien vistos, realmente. ¿eh? Bueno, por el poder, evidentemente, no mucho, claro. Pero yo creo por la gente normal, ¿eh? Ser ecologista es como, ahí, como entiendo yo, ¿eh? como de etiqueta, de marchamo, que es muy antiguo, muy rancio, pero pues, yo creo que así, un poco a bote pronto, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, quizás también hay otras prioridades. Yo creo que la gente cree que hay otras prioridades, ¿no? Pero cuando, cuando realmente lo que estamos defendiendo, por lo que estamos luchando, es la prioridad fundamental, no es la supervivencia del ser humano eh, ante el ataque continuado, de, de, del capitalismo, de sociedad de consumo, que está, digamos, arrasando con todo, ¿no? Donde estamos también nosotros y nosotras dentro, ¿no? Entonces, pues la gente no, no, no, no lo ve, ¿no? Ve, ve otras prioridades. ¿eh? Por, por ejemplo, pues el tema de, pues si alguien está en paro, pues lo primero que, tiene, lo que quiere es tener un empleo. Y da igual que ese empleo contamine o no contamine, o le explote o no lo explote, es decir, ya no ve más allá. Una vez que tenga dinero, pues ya se puede plantear otras cosas, digo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que no es prioritario. ¿no? Para el poder, evidentemente no, pero para la gente corriente, la gente normal, pues tampoco lo es. Tampoco lo es tanto. Porque yo creo que, que todavía no está bien explicado, pero yo creo que la gente me cabe. El cambio climático es un tema muy, muy recurrente. Hace 15 años o 20 años, el cambio climático era en telequia. ¿no? Bueno, pero si sí es normal que haga más calor y tal. Bueno, estamos viendo que ya no. O sea, que ya hay, hay bueno, datos hace ya muchos años, pero hay datos muy concretos que te, Marcadores que te están diciendo que hay un problema y muy serio, pero muy serio. Ya lo es, ya lo es. no Y hace 20 años no lo era. no Bueno, son pasitos que se van dando y yo creo que a momento cuajará, ¿no? Vamos, estoy convencido, estoy convencido, si no, vamos, seguro.